Hola chicas, ya voy. Que estoy cogiendo las cositas que traigo para enseñar hoy. Pues sí, porque he ido a tenis Y, y he hecho una, una comprita Y antes de, de que se me pase O lo meta en la maleta O lo revuelva con otras cosas Pues quería enseñaros lo que encontré allí en tenis Y vengo a enseñaros Mira, lo primero que compré Que quedaban dos de estas cartulinas Que me gustó mucho el color Entre celeste Yo creo que un azul mar O agua, no sé Valiaban a un euro y, y había dos Y cogí las dos que quedaban son grandes, ¿eh? son cartulina grande y son de 50 por 70 centímetros y, y tienen gramaje, lo que pasa que no sé cuán, qué gramaje tiene, pero se nota que es gordo, por lo menos yo creo que 250 pone cartulina, cartulina, pero el gramaje no lo pone, pone de 50 por 70 centímetros, pero el gramaje no, pero es súper gorda, ¿eh? Eh, es gordita. Yo la cogí ahí entre el y por un euro digo, bueno, pues me la llevo. Mirad, compré esto que luego, cuando lo termine, eh, os enseñaré cómo me ha quedado y dónde lo he puesto, vale, porque es que está todavía así, así en el merengue, vale. Eh, porque es que no tenía ayer lana para coser aquí, y entonces hoy he ido a comprar a lana porque lo quiero hacer bien, con lana. Pero en fin, está como si dijésemos ir ya lo enseñaré. Mira, compré este paquete de. Pues de cartulina con glitter y. Me costó unos 75 barato, ¿no es? Trae dos Uno es en blanco y otro es en este rosa Y bueno, pues compré este Y compré este que trae en lila y en... Este trae tres El lila en plateado y en rosa ¿Vale? Y los cogí allí Allí, perdón Y vale un euro y si puedo ¿Vale? Este es rosa, el blanco y el, y el lila si lo puedo sacar, os lo enseño. Este no creo que yo tenga mucho la magia. Dice que mide 20x30 cada una, pero no pone. No pone la magia. No. No, no, no, no, no. No se le con 33. Ay, goma Eva. Sorry. Esto es goma Eva. Pero mirad, qué finita es. Es como. ¿Veis? Como con lo que se. Fue a mirar Vamos, vamos. Uy, mira, y además viene hasta. Qué está ¿eh? Viene esta pinchada con la rapa. Encima. Mira, sí. A ver por lo menos, son dos y es como tela o un papel muy finito, no es cartulina tampoco, la cartulina es esto, mirad, trae dos y son estas, y es como como tela ¿veis? así, y trae estas dos así. mira mirad compré esto que pone hogar o casa, que es de punto brillante, ¿vale? Y me costó 3,50. ¿Veis? Y viene con toda la fiesta y toda la palabra que esto conlleva. Eh, dice punto de cruz de diamante, contiene eh, todo el material necesario y advertencia. Producto no apto para niños menores de 3 años y te de aficia, ya que contiene piezas pequeñas que podrían ser enteridas. Y me gustó, mi vacante, que pone home. Me pareció bonito y yo lo voy a hacer uno. Mira, también me compré esta chocleta, de plástico. ¿Por qué? Pues porque la mía y el otro día hacía tanta calor... Fuimos a la playa y.. Oye, que, que se me. Se te derretían los zapatos, literalmente, en el asfalto, eh. Y, y se me se me rajaron. Y ya está a punto de decir. Ahí te queda que la era. Se han comprodo todo. Claro que es plástico, ¿eh? Aquí también. Me costaron 6 euros. Pero están diciendo ya, que me voy, que me voy, que me voy. A ver. Mira, que no miento, ¿veis? Es que tía, hacía tanta, ¿no? Que se te hacía, Así es que se notaba el calor en el piel. Y esta, ¿no? bueno, la voy a poner. Ya, para ir a la piscina y pasar por aquí por casa. Y como pues, ya, voy un de golpe con todo. Bueno, ahí trae me la he comprado con los zapatos. Como los esos grandísimos. El paciente astronauta no me gustan. Pues dije, pues, bueno, mira, esto que tiene en y los yo llevo. He comprado estas dos. A un euro cada una. ¿Veis? Que llevan ahí como rizadillo y cosas de estas. Pues, pues para... qué mmm, lo no diré. Para otoño o para Halloween me gustaba y compré dos ¿qué haces? Eh, mira, compré estos pan nietos, que se lo tenía que quitar porque me he ido antes de comer y se estaba poniendo el tío las botas y se lo he quitado porque digo, mira cuando llegue la hora de la comida va a decir que como Rita y no mira, he comprado este rollito de encaje que es de color blanco, me ha costado 2,50 con el el chisme este es de madera, el carrete, pero me parece a mí que esto ya se está pasando de castaño oscuro. Lo que pasa que es verdad que yo a Teddy nada más que voy o puedo ir cuando vengo de vacaciones. Se han puesto las pilas y han traído cosas nuevas. Mira cómo voy ya. Y cruzo el charco porque como allí no tenemos de nada, así que... Uh, dije, bueno, pues me voy a llevar uno porque es elástica. ¿eh? Veis, a ver si la puedo enseñar. Es esta, es bonita. Pues este, ¿vale? Que el carretillo de madera y no 3 metros con el que trae. Bueno, vale, más. He vuelto a repetir con estas pegatinas de goma Eva porque me gustaron y también porque he metido algunas en un álbum y en intercambio. Y entonces, pues, me gustaron, la verdad, y entonces me he comprado otra. ¿Qué más? Mira, encontré por fin los tarros estos, que estos son los que a mí me gustan. Valen 3,50 y cogí tres O sea, tres paquetes de tres Mira, cogí esto que pone Jess, que está hecho de mm, lentejuela. Mira, es que lentejuela, son es como lágrimas, una cosa así. Y costaba un euro y nada más que quedaba esta y me la traje. Después encontré a un euro esta pegatina. Pone 13 stickers. Eh, mirad qué mona. Son de otoño. Bueno, de otoño. Yo creo que sí porque ya, para el tiempo que viene. ¿Veis? Y me traje un paquetito. había más, pero me traje uno. ¿Qué más? Me traje esta maderita que trae el unicornio con el... Arcoíris valía un euro, de madera, veis aquí está el unicornio, para pintarlo, eh, a ver qué más, quiero, quiero, quiero, Mira, me traje un paquete de cinta que vienen en este cartoncillo 250 que se caen cada dos por tres y son estos tres y tienen brillo en blanco, en negro y plateado y en plata, veis, estos tres, y esto costó 2,50 mm, traen metro y medio cada, cada rollito de esto pues este, mira cogí 1,75 traen 3 y son dina a 3 vale en blanca, en lila y no me acuerdo, que cartulina, dina a 3 cuatro hojas, en blanca, en lila en, ro en rosa, creo. A vale, ver, ya voy a abrirlo y ya. En plata, en azul, en lila y en dorado. ¿Vale? Y cogí este tela Cogí entretela, ¿vale? Para entretela, ¿vale? que me hacía falta. Y cogí, cogí estos abecedarios, cogí dos, que son los tonos super pastelitos, oye, que me gustaron. Y dije, bueno, me había llevado. Son todos mayúsculas, no tienen minúsculas, pero estaban muy graciosos y los cogí. ¿Qué hay más? Cogí eh, el perifolio de este que trae estrellitas, mmm, flores y yo no sé, estos son como hojitas de otoño en blanca. La clásica hoja estrella, ¿vale? la de piecito. Pues este cogí un paquetito. Mira, cogí esto, este cartón, me costó 2.50 y trae de todas las agujas, incluida la circular, <coughs> trae agujas normales y lanera. Y las otras no sé de qué son. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Tienen un agujero muy grande, supongo también serán lanera. No lo sé, no lo sé, porque yo de costura lo justo, ¿eh? Esto, pero me hacía falta, ¿eh? Mira, encontré esto que me pareció. Son como tachuelas. No son lentejuelas, ¿ves? son holográficos y me gustaron y cogí un paquetillo, costaban un euro, traen 30 gramos ¿ves? y son como holográficos y cogí un paquetillo, no lo había visto nunca, ¿eh? Eh, cogí estos cordones en amarillo ácido, naranja, rojo y azul porque mi nieto se aficionaba ahora a hacer pulsera y abuela mmm, me quiero hacer una tobillera, me quiero hacer una pulsera digo bueno, Ala, pues cogimos esto que valen un euro ¿Veis? ¿Qué más? mira cogí este paquete de purpurina que viene la mezclilla en blanco y en rosa y me pareció que estaba chula y la cogí. Costó 2.50 y, y trae mucho. Pesa, el tarro pesa, ¿eh? 2.50, ya veis. 56 gramos. Pesa, es gorda, ¿eh? Una, pesa. ¿Qué más? Mira, cogí esta que me pareció muy mono. Son como unos guasis, pero como si estuvieran troquelados. Entonces me gustó. Y cogí este paquetillo, también lo había en otro tono blanco, blanco normal. Pero cogí este que era plateado. Porque donde haya brillo, va y ¿Qué haces? Ah, cogí estas dos estrellitas que yo no sabía que la había cogido, porque yo pensé que no le iba a coger, pero la he cogido. Estas que costaron un euro y traen dos. Son dos apliques, ¿eh? termoadhesivo adhesivo con instrucciones de uso que son estas. ¿Vale? Eh, y ya está ¿Qué más mira encontré estos que son apliques también termoadesivos son tres, tres abejas y va a decir tres cucarachas tres abejitas y me parecieron muy monas por un euro y las cogí son chiquitas eh. encontré estos que son hojitas de otoño un euro y las cogí y traen 24 stickers encontré esto que me hacían falta aquí y no tenía y cogí este paquetillo, costaban un euro muy bueno tiene que ser pero bueno, cogí esto cogí esto que son stickers de estrellas, son puffy, costaban un euro y cogí este paquetillo traen 23, 32, perdón cogí esto que son bolas de madera partidas, medias bolas de madera y para hacer patitas me parece que, que son muy graciosas y que tiene salida Y después cogí estas dos Que no es la primera vez que las cojo De colores y en azul Porque para ahora Para el álbum me va a venir muy bien Costaban a un euro Mira, compré esta Que la mariposa es preciosa La del centro de más medias perlas Lo que pasa es que son stickers Y trae mariposas Pero la del centro es que me gusta un montón Es de metales ¿eh? Y es muy bonita Y cogí esta Igual, un euro. Encontré esto, que es muy vintage, pero me gustó. De todas maneras, lo de dentro siempre tenemos ocasión de quitárselo y ponerle otro. Ponerlo encima, no hay que quitárselo. Me costó un euro, era la única que quedaba así. Y dije, pues yo la voy a coger. A mí me gusta el quinqué, la lámpara... Un... Bueno, yo tengo esto que es como, un... como una cocina antigua. No, esto lo tengo yo para... Para que vuela, pero en fin, que esto lo podemos. Un retrato de un caballero. Pero lo podemos cambiar. Compré igual que la lo que os he enseñado antes, las estrellas. Había también corazones. Y cogí también un paquetito. Son plateados, ¿eh? Son plateados. Trae igual. 36 y este 32. 36. ¿Qué más? Ah, mirad. Encontré estos imperdibles. Que ya vienen pintados. Son negro y lila. Pero para Halloween. Vamos como anillas, de traen dos lilas y dos negros pasa que vale un euro cuatro, y nada más que me traje un paquetillo bueno, tampoco ya encontré estas que son florecitas costaron un euro traen 30 gramos y son al aire, quiero decir no están pintadas si la pone al trasluz se ven transparentes vale, y, y cogí un paquetillo y traen desde lila celeste tornasolada otro azul más intenso, rosita. Bueno, el rosita y el malva más o menos son casi iguales. Y compré un paquetillo. Y después encontré estos que trae. Triangulitos, estrellitas, eh, cristales de nieve y corazones huecos. Y cogí uno. Costaba también un euro. <coughs> y cogí un paquetillo. Y cogí otro paquetillo porque el que yo tenía lo dejé en Málaga. Y, y dije, bueno, pues voy a coger una. Vale, un euro también, es plástico y el papel de fondo el que le da, pues la gracia al, al plástico que hace el, la forma de vieira. Me compré mmm, pasta de secado al aire de color marrón. Pasta por amor secada al aire, sí. ¿Veis? Esta. Que esta me costó 250. Cara. ¿Qué más? Ah, mirad, encontré lo... los de estos que cuestan a 2.50 y me traje dos. Porque yo esto la verdad es que sí que lo utilizo mucho. Y lo que tengo son restos. Tengo, pero tengo restos de adentro que lado. Entonces, cogí dos, ¿vale? Que son de 6x6. Encontré esto que también me traje un paquetillo. Son corazones hechos de de así de, de, de brillantito rosa encontré este búito tan gracioso para hacerlo en 3D eh, hoy en 3D, bueno si sí. en realidad es con punto brillante pero tú lo tocas y queda en 3D pues este búito y cogí este búito yo había cogido este búito pero después dije, bueno a mi nieto dije, tú haces este y yo hago este que es el sueño no, yo quiero el sueño y digo, bueno, pues yo hago el búho ¿Veis? Y este al final no era ninguno, la de ellos dos, pero bueno. Este. Mira, compré una bolsita esta que trae dos para hacer llaveros. Dos llaveritos de estos. 55 céntimos. Encontré esto y me traje un paquetillo, un euro. Sí, un euro. ¿Veis? Que está bien. Encontré estos daikus que traen? todo esto esto no los tenía yo y los cogí yo andaba buscando lo otro los lo de cumpleaños porque he usado bastante pero ya hasta que no tenían mirad qué pegatina más graciosa con los perritos hechos de globo de globoflexia se llama esto y pedí estas estrellitas de plástico puro y duro pero están como no tienen brillo brillo el que tiene del plástico y en mate ve y cogí son cuentas, ¿eh? De estos de tipe, que me hacía falta, no tenía. y de estos de escamas. ¿Veis? Son escamas brillantes, en blanco, nacarados. Costaba un euro y traen 20 gramos. el terror de los correos bonitos. no le va a coger? Me costaron un euro, pero después lo vi y vi que tiene ahí eh, rosca y yo dije, pues puede ser interesante Trae dos Son de metal Uno es más finito y otro es más gordo Son como con broca Y esto puede estar bien Porque el pincho scraperón no, no puede darle vuelta porque no tiene rosca Y el otro eh, Que vale para hacer los agujeros De los EGLE Y vale para um, Este Este El pincho pincha como un demonio pero tampoco tiene rosca y es lo que es. Y este se puede meter hasta el final porque realmente la rosca llega, os lo voy a decir, hasta aquí. ¿Veis? Y trae dos. Y son de metal y los cogí. Compré esta lana que me parecía muy mona. Lleva lentejuela y es en tono rosita. ¿Veis? Y es muy mona. Vale 1,75. Y traen 40 gramos los ovillos. Y me pareció buena y cogí esa y cogí esta. ¿Veis? Quizá aquí se vea más la lentejuela que aquí. Y me gustó y cogí estas dos. Cogí esta. Que por eso cogí el... el Las agujas de coser porque esta, que la voy a empezar a gastar ya, me costó 2.50 y la necesito, pero ya. Dos de estos... Que esto es adhesivo. y Mirad qué ancho tiene. No trae mucha cantidad. Vale, un euro. Vale, y esto es cinta adhesiva brillante para no andar con el guasi dándole una vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Esto lo tenían que hacer más, con más cantidad porque trae muy poca cantidad por un euro. La verdad, yo cogí estas dos. Mirad, cogí esto para hacer. Mmm, con masa desecada al aire. Para hacer los corazones. Para hacer los dulces. ¿Veis? Que mi Helen también está enganchada. Y toda la que la ve está enganchada. Porque es que hace unos dulces que quitan el sentido. ¿Veis? Y me gustaron. Y, y cogí este que costó unos 75. Solamente quedaba este. Y mirad, no son... Nada, no son profundos, ¿eh? Son muy monos y además... Mirad, tienen distintas. A ver si se ve. ¿Veis? Que tienen distintos adornos. Me gusta. Compré esto que estaba rebajado a 250 porque el envase venía así. Y entonces he mirado que he mirado que estuviera, como ya estaba abierta, que estuviera bien todo. Y traer las mangas pasteleras, ¿veis? Y. Aquí hay un montón. Y los tres, las tres boquillas yo la utilizo con la, con la pasta de secado ¿eh? he encontrado esto que es adhesivo en dorado vale 3,50 vale 3,50 y en plateado ay, a ver lo que trae, os digo trae 2 metros 2 metros y de alto mide 45 centímetros y ellos lo venden como forro para los libros o pues no lo sé pero yo lo he comprado, pues, en vez de forrar libros, pues, para forrar álbumes. O una portada, una tarjeta, o, o lo que se quiera, y es adhesivo. Me fui a las par la partes de la cinta y dije: Yo tengo que comprar cinta, porque todo el mundo compra cinta y yo no compro cinta. Bueno, por lo que compré, fue este cordoncillo blanco, que es muy bonito, la verdad, muy bonito. Tiene un blanco muy bonito, tiene 3 metros. Y me costó 1.75. De baratura, nada. Y este que lleva corazones y es muy bonito. Y muy fino. 1,75 igual. 3 metros. Parece que el corazón está hecho con gesso. De verdad. Mirad. Es muy bonita, ¿eh? Pero lo digo porque, mirad, al despegarlo se ha quedado ahí el corazón. ¿Lo veis? Y entonces me da que pensar que esto lo han hecho con... No sé, con alguna clase de pasta. Eso. Y después compré, que... compré una y mi hija mmm, la ha puesto en el coche y ya nos quedamos sin ninguna. Esta caja para poner la servilleta para la comida. Me costó 3.50 y la compré en verde lisa A veces así no le gusta a nadie y no se la lleva. En los de esto de lo barato de todo a en los cajones de todo a pues encontré estos mmm, dos tarros que son iguales y me costaron a un euro. Que se os quiere, que se os aprecia un montón y que nos vemos pronto si queréis. Besos para todas y cuidaros. ¡Chao! ¡Hola! Estoy en Conil, en la playa de los Pateles. El agua está... ¡Ay, qué limpia y ay, qué buena! Está buenísimo, que ¡De verdad! Ahora pues vamos a ir a comer, y luego a la casa les tengo que enseñaros oh, algunas cositas. Eh, me pude por un barca? Chica, un, un, un lado ha venido, y yo me he tirado con ella, grande, grande, y me ha puesto piquilla en los pies, pero es que me la ha roto. pasadito pasa también. Me la ha roto, menos mal que tengo otro en el coche. Pero ahora, pues nada.